El monumento OVNI en Atlixco La próxima vez que vayas a Puebla, no puedes dejar pasar la oportunidad de ver el curioso OVNI de Atlimeyaya, una escultura que se ha convertido en icono del estado. Todo comenzó en 2001 cuando un viejo y oxidado tanque de agua fue convertido en una nave del espacio exterior. La transformación corrió a cargo del escultor chileno Ricardo Vivar, quien creaba obras con desechos industriales. Estamos subiendo en este cerro de Atlisco en Puebla a ver el Monumento OVNI, una escultura que está realmente interesante y además muy bonita. Se ve desde la carretera. Yo tenía muchas ganas de venir a este sitio. Y bueno, hoy se me dio la oportunidad que vine a un evento aquí en Puebla. Pero pensé que íbamos a tener que subir un cerro que iba a estar inseguro pensamos que no iba a haber nadie y me encuentro con que pues es completamente un lugar turístico en donde hay eh, comida, en donde hay bebidas, en donde hay vendimia de extraterrestres y bueno me sorprendió bastante, bastante me sorprendió que hubiera un lugar en donde Sí. Interesante, interesante. Donde hubiera turismo extraterrestre, ovni extraterrestre aquí en México. Estamos en Atlisco, Puebla. Y vean la nave. Vamos a ver. Ahí está la nave. El ovni de Atlisco. Increíble. Está buenísimo. Me encantó. Qué lugar más bonito, emblemático. Y curioso aquí en Puebla, vean qué maravilla. Qué bonita escultura de un ovni hecho por los avistamientos que aquí se registraban. Vean a la gente que se está tomando fotografías ahí. ¡Wow! Lo conseguimos, lo logramos. Qué bonita aventura aquí en Puebla. Vamos. Ahora sí a, podemos irnos a nuestro planeta. Ah, ok, sí, ¿verdad? <risa> es como cuando... Este buscaba su nave para regresarse a su planeta y muchas otras historias igual. Aquí vemos el ovni de Atlisco. Pero, ¿por qué una nave extraterrestre? Bueno, la respuesta se puede encontrar en las leyendas y rumores que cuentan los pobladores de Atlisco. La gente de la zona asegura que se han avistado varios ovnis a lo largo de los años, ya sea como luces intermitentes que se atisban en el cielo, o alguna forma extraña que pasa volando por los cielos nocturnos. Lo cierto es que Natlisco y Metepec son dos de los pueblos con más fama de tener actividad extraterrestre o sobrenatural en Puebla. Los pobladores han narrado a diferentes medios de comunicación que aquellos que visitan el ovni son testigos de extraños sucesos. Uno de ellos ocurre en una pendiente la cual ha nombrado como punto muerto, pues al circular a bordo de un automóvil si es apagado en la zona en lugar de retroceder en la subida, el automóvil avanza hacia arriba, sin que nadie lo empuje. Hola, me llamo Guillermo. ¿Qué tal Guillermo? Con el tema del monumento es que, me parece que hace muchos años, en esta zona se aparecen muchas luces. Okay. De hecho a mí me tocó venir de chico, más o menos por ahí del 93 o 94, y cuando tú echas agua, en lugar de correr hacia donde va el sentido. Es lo ¿verdad? que me dijeron que había Sube. una carretera que si dejabas el carro, que parece que está de subida, Correcto. dejas el carro y, y se va, y se va arriba. hacia arriba. Sí. Se lleva... Más a, más, adelante? más adelante. Pero no hay espacio, no puedes hacer eso porque. Eh, ahorita por, hay mucho. Tráfico, hay tráfico, ¿no? Tráfico, sí, se puede. O sea, si tú echas también agua, el agua corre hacia arriba. Ajá, corre hacia arriba. ¿Y cuál es la explicación? No lo sé, pero sí, si tú ves la carretera, la carretera baja. ¿Cómo le llaman ahí? Ah, se me olvidó, sí no recuerdo. El ok, entonces, pero ¿lo has intentado? ¿Has hecho el experimento? No, pero de hecho ahorita vamos a ver si sí, podemos. ¿Ahorita vas a ir sí. a ver? Ah, ok. Ok, entonces, ¿desde cuándo sabes? ¿Desde cuándo pusieron este ovni aquí? Ah, el monumento no lo recuerdo, pero fue a raíz de eso que, que había monumento. avistamientos de ah, luces en las Exacto. noches. Correcto. Y ahorita ya se volvió una atracción, ¿no? Sí, de hecho, este, bueno, ya tiene rato que, que este el punto se volvió de encuentro por lo mismo de la aparición de las luces. Y a pesar de que tú venías de chico, ¿sigues viniendo constantemente fines de semana? Eh, no, muy frecuente, pero sí vengo porque pues, es una zona muy, muy bonita, y una cascada más allá va. ¿Crees en los extraterrestres? Pues son objetos voladores no identificados, la verdad no sabemos qué sean, pero sí. de que me ha tocado ver algunos. Sí, me ha tocado ver. ¿Y extraterrestres crees que existan? Mm, puede ser, son muchos planetas como para que nada más estemos nosotros. Bueno, te agradezco mucho mi hermano, está increíble el monumento, qué bonita atracción tienen aquí en Puebla. Sí, bueno, busen. Gracias. Sobre el monumento, OVNI, ¿qué le parece, señora? ¿Sabe por qué lo hicieron? Eh, sí, porque aquí se asentó una nave y de aquel lado están las huellas, las vías, hace muchos años. Cuando ah, o sea, aquí. se asentó una nave aquí Ajá. y dejó las huellas. Sí. ¿En dónde están las huellas? De aquel lado, bajando para allá. ¿Usted es de atlisco sí. Este uh -huh. sí. ¿Ya conocía este lugar? Sí, ya tiene tiempo que, que no habíamos venido, pero supe que lo, apenas lo volvieron a arreglar, ya ah. lo vandalizaron mucho y lo habían sí. destruido. ¿En qué, qué años venía la gente a buscar lo de los, los ovnis? De y tanto, por ahí así. los ochentas s noventas. Sí, sí, sí, a acampar, ¿No? S6, Ah, venían a acampar. Yo trabajaba, sí. trabajo en el IMSS y ahí tengo compañeros que nos platicaron que cómo bajaban en la noche las naves con luces de colores y todo, que sí fue real. No fue. Impeña. ¿Usted sí cree en los extraterrestres? Sí ¿Sí? sí, sí, yo de hecho siempre he seguido de años a Jaime Maussan. Ah, sí. Desde que era el programa de 60 minutos. Sí. Y luego este, el otro señor que estaba de, de 60 minutos, igual lo, lo, lo seguía seguí ¿Y Jaime Maussan ha venido aquí a este sitio? Sí, constantemente. ¿Sí? Y él viene seguido allá arriba donde está el restaurante de, de las truchas. Ajá. Ahí viene seguido. ¿Y por qué va al restaurante de las truchas? Porque ahí eh, entrevista a, las, a unos trabajadores que tuvieron contacto. Ah, ya. Sí, ok, sí. interesante la historia sí, de aquí, sí. Apenas de Atlisco. Una señora que trabaja ahí este, me platicó que las visitas constantes de Mausan que ha venido y que sí hay este, evidencias eh, okay. de que han bajado las las naves y de que han tenido contacto con personas. Aquí en, el, en a, pobladores de ahí de, Atlesco. También dicen que si una persona vienta agua al asfalto, el líquido sube y no baja. Aunque esto se ha comprobado que en realidad se trata de una ilusión óptica, única en su tipo, ya que se ha determinado que el norte está 80 grados más alto que el sur. Este monumento OVNI único en México existe porque a inicios de la década de los noventas llamó la atención de los habitantes locales, periodistas, ufólogos y visitantes extranjeros al avistamiento de objetos voladores no identificados, pues en ese tiempo comenzaron a verse luces extrañas por las noches en los cielos aledaños a dicho lugar. Así surgió el fenómeno OVNI, con reportes de avistamientos de objetos voladores luminosos como bolas de luz que cruzaban el horizonte, por lo que cada fin de semana llegaban cientos de personas hasta el cerro para ver cómo pasaban estos ovnis, poco después de anochecer o casi a medianoche. Bueno, aquí hemos terminado la visita del ovni en Atlisco, Puebla, yo pensé que íbamos a subir solos un cerro, nunca me imaginé que hubiera aquí puestos de vendimia, incluso playeras y demás cosas de extraterrestres, me sorprendió bastante pero también me, me gustó mucho el saber que aquí en México tenemos una atracción turística de ufología. No lo conocía, sabía que había un monumento, pero no me imaginé que hubiera todo esto que ustedes están viendo alrededor. Carpas, comida, bebidas, eh, venta de objetos, de artículos, todo relacionado al fenómeno ovni extraterrestre. Y es que aquí la gente de Puebla eh, cree bastante en estos sucesos ufológicos y cree que en verdad o al menos eso es lo que han dicho las investigaciones, un ovni aterrizaría en estos, eh, en estos cerros. Y han venido muchos investigadores, por lo que me comentan, a acampar buscando tener evidencia de estas luces extrañas en la noche. Aquí me despido, me voy a tomar una bebida. Y me dio mucho, mucho gusto estar en Puebla y más en este monumento ovni, que desde ahora ya es uno de mis lugares favoritos. Nos vemos en el siguiente video.